Me escribieron que hable sobre Amparo Grisales. Y sinceramente yo no sabía quién era Amparo Grisales, pero me puse a investigar y es una señora de 64 años, pero sin mentirte, parece que tuviera máximo, máximo 45 años. Me parece increíble cómo se ha logrado mantener. Y tú sabes lo que hacemos en esta serie, ¿no? Investigamos la alimentación, cualquier suplementación, el ejercicio, el estilo de vida que lleva. Y este me llamó bastante la atención porque lleva una dieta que es un poco controversial. También porque de lo que estuve viendo hay muchas personas que la acusan de operaciones, de Photoshop. No que tenga nada de malo, sin embargo ella lo niega. Y te voy a decir al final del video qué es lo que pienso yo. Si es que se ha hecho alguna operación. Si es que pienso que se ha hecho alguna operación. Algún tratamiento estético o si sus fotos están photoshopeadas. Algo interesante también que ve ahí es que ella hace sus libros. Y tiene de hecho un, un suplemento también que es a base de algo que se cree que funciona como un alimento para rejuvenecer o que es antienvejecimiento. Dentro de sus libros, ella habla sobre el poder de las plantas, habla sobre también el poder de la espiritualidad en cómo te sientes y cómo te ves. Entonces sin contarte más, quiero enseñarte los videos para que los analicemos juntos y al final del video te voy a dar mi opinión sobre lo que te mencionaba hace un momento, pero también quiero ir dándote mi opinión sobre las cosas que ella menciona, porque hay algunas cosas que son bastante interesantes y ciertas, pero otras que realmente no, no tienen mucha base en ciencia y quiero aclararlas. la música que a mí me encanta, es, es, es sí, sí. me fascina. Te, te, te transporta Uy, con mi mamá es un poco menor que ella, tiene 61 62 años pero no le gusta para nada la música electrónica realmente me sorprende que le guste la música electrónica Me transporta, me encanta Uff, esa música siempre para todo no, no, no, no, no, yo puedo pasar el, la noche entera hasta el otro día moviéndome en, en una baldosa <risa> <risa> Bueno Cuando vas a hacer ejercicio, haces sus entrenamientos es con electrónica entonces Fíjate que no ¿No? Ajá. Yo hago ejercicio con New Age Sabes o sea, es que lo que más me sorprende de ella no es ni siquiera cómo se ve, pero realmente se ve muy, muy joven. Sino es la energía que tiene y la certeza con la que habla de las cosas. Es, es bastante impresionante. Pues Amparo también es una mujer de admirar por el gran físico que tienes, por el estilo de vida que manejas, por la alimentación que llevas también. da los consejitos para tener esa piel tan espectacular porque llama la atención a nosotros las mujeres y a los hombres claro, también. Porque se ven lo que pasa es, ver, es que mira... una piel suelta pero muy tersa, muy, muy fresca. Suelta, quiso decir con piel suelta. Para mí lo importante, yo creo que en el futuro el voto va a ser para hacer arrugas. O sea, porque andan tan... O sea, las mujeres no se dan cuenta. Yo he aprendido de lo que veo, ¿no? Porque como yo soy mayor que muchas, entonces yo veo que se empiezan a hacer cosas... muy. Pero a mí me da la impresión que tiene Botox y no es que tenga nada de malo, porque es más, yo lo probé una vez para ver qué pasaba, qué tal se veía, porque tengo como que un, no es una arruga, sino es como que un músculo contraído, que a veces se aflojaba y se veía mejor. ¿Y qué es lo que pasó? No podía hacer esto. Y por lo que veo, tampoco ella hace esa expresión. Entonces a mí me parece que tiene Botox. Y no, no es que tenga nada de malo, pero me parece que la está criticando. A muy temprana edad. Y entonces, ¿qué pasa cuando se empiezan a hacer cosas? Eso se nota. Entonces es patético. Entonces tú notas una mujer que siendo muy hermosa, quiere verse más joven porque se le notan las cirugías. Ok, está criticando la cirugía, no está criticando el Botox, aparentemente. Porque Botox, me da la impresión que tiene. Entonces yo nunca me he tocado, la gente piensa que sí no. y eso cero, se nota cero cero Esa es la foto que voy a analizar contigo y te voy a decir si es que pienso que está retocada o hay algún tipo de uh, cirugía Samparo, Yo, aquí, yo creo que piel eso piel se nota Completamente natural Eso se nota y yo sí, a mí me gusta arrugar porque soy actriz, a mí me gusta tener expresiones de risa, de felicidad, de tristeza, de lo que es la está el mapa de tu vida Entonces <risa> es muy importante porque yo creo que como eres por dentro eres por fuera y yo esto lo vengo cultivando de toda la vida, o sea, una buena nutrición, este comer bien. Yo tomo infusiones de mi sabia naturaleza, que fue el libro que escribí, claro, ¿no? pero porque lo que te digo, la experiencia es tu real conocimiento. Entonces no es que me tome un tecito un día y ya se me mejoró la piel, no. Eso es 100% real, estoy totalmente de acuerdo. No hay nada como la experiencia para obtener conocimiento real y la verdad en ti. Porque hay un montón de personas que se basan solamente en estudios, pero nunca han probado en ellos mismos. Y empiezan a repetir como que fuera una certeza las cosas que hablan. Simplemente escucharon de algún lugar. Realmente no hay nada como la experiencia para obtener un conocimiento real. Tomo test todo el día, infusiones de todas las hierbas maravillosas que son el laurel, que son todas, el diente de león. O sea, hay una cantidad de hierbas... Que Gladysita me prepara, me pone una jarra y yo antes del ejercicio, después del ejercicio, cuando me levanto, cuando me voy a acostar, cuando llego de la calle. O sea, todo el tiempo tomo aguas. La mejor infusión para tomar antes de hacer ejercicio es té verde. Te va a dar energía, te va a dar calma también y va a acelerar el metabolismo. No sabes el poder que hay en la naturaleza. La gente lo desconoce y además eran nuestros ancestros. Sí, yo soy ancestral, gracias. No no me da ¡Mucho honor! <risa> da ¡Mucho Entonces, honor! Entonces... Cogerle ese amor al deporte, a la buena nutrición, yo soy vegetariana, eh, empecé hace muchos años dejando la carne roja luego y los mariscos, porque eso alborota el ácido úrico claro. eh, y te puede reemplazar perfectamente la fibra, la proteína. Algunas personas es controversial porque dicen que necesitas proteína animal. Ahora, la forma en la que ella lo hace es bastante correcta, pero también tengo que decirte que la genética juega un papel importante porque depende también de cómo tu sistema digestivo vaya a extraer los nutrientes necesarios de estos alimentos. Hay personas que no pueden digerir bien los granos, por ejemplo, y no pueden obtener las proteínas, los aminoácidos necesarios para realmente sostener a largo plazo esa alimentación. ¿Como semillas? Mi mamá me decía que parecía un pajarito, <risa> yo como semillas pero además este, se ponen a tostar un poquito y tú te las comes así y un puñado de esas semillas, semillas de ajonjolí, semillas de girasol, semillas de calabaza, esas semillas, un puñadito bien masticado te reemplaza más las almendras o las nueces de pecán y esto, te reemplaza más la proteína que un pedazo de pescado, que un pedazo de carne. Eso es verdad. Eso sí es 100% verdad. 100 gramos de atún tiene 23 gramos de proteína, mientras 100 gramos de almendras tienen 24 gramos de proteína. Ahora, no tienen el mismo perfil de aminoácidos. El pescado tiene un perfil de aminoácidos más completo. Pero si haces lo que ella dijo aquí, que mezclas diferentes semillas, diferentes nueces, ahí vas a tener un perfil de aminoácidos completo. Pero eso es importante, saber mezclar. que recomendar una bebida que sea... Mágica de la eterna juventud y además de una salud bastante consciente, ¿cuál sería? Para que todas tomemos, sagradamente, todos los días. No te puedo recomendar. ¿Alguno de, uno? de esos no, test? No, no, no. no, pero además, no solamente para la piel, es que cuando tú, cuando tú estás limpia por dentro, eso se, se trasluce en la piel. Claro. Entonces, se trasluce en la salud también y el ejercicio es importantísimo. O sea, el estar activo, no tener una vida sedentaria y yo creo, pero más que todo, va los pensamientos y la respiración, o sea, yo me despierto y lo primero que hago es respirar y dar gracias por el aire que respiro Parece mentira, pero esto es muy muy cierto, la forma en la que tú percibes a la vida, la forma en la que tú percibes tu día va a afectar tus diferentes hormonas, va a afectar serotonina, dopamina, que son las hormonas que te hacen sentir bien, esto manda una buena señal a tus células por otro lado, si estás estresado, si duermes poco, tienes el cortisol alto, adrenalina alta. Y esto es algo que yo hace no mucho tiempo estoy consciente de. Yo llevo teniendo una buena alimentación y haciendo ejercicio hace mucho tiempo. Pero el tema del sueño y el tema del estrés lo descuidé durante mucho tiempo. Y recientemente estoy haciendo cambios en mi estilo de vida para realmente poder tener una salud íntegra. Porque esa parte que está mencionando ella es 100%, ¿verdad? Descuidé mucho. Ese tema, hasta el punto que llegué a tener ansiedad y problemas de sueño, a pesar de estar haciendo ejercicio y comer bien. Me faltaba esa parte que ya menciono Tienes que tener el control y son tus hormonas y tú les hablas y ellas te escuchan y ellas te sanan. Tú te puedes sanar con tu mente. Veas con la linda música, con los lindos pensamientos Pero una en vez esta entrevista me ha gustado mucho y estoy muy de acuerdo con todo lo que dice Ahora, empecé a ver otros videos y ya en estos otros videos hay ciertas cosas que no estoy de acuerdo No voy a poner todo, pero esta es otra entrevista que habla sobre sus secretos de belleza Pero más que nada es un promocional del libro, ¿no? Ay, es, es una persona, persona a, muy espiritual. Yo soy una persona muy espiritual y precisamente a la gente espiritual le llegan este tipo de pruebas. ¿Cuántas horas haciendo ejercicio, por ejemplo, al día? Ahora vamos a ver la parte del, del ejercicio. Pues mira, es no es cuestión de tiempo, o sea, sí. es cuestión de intensidad y de hacerlo bien. Y de hacerlo bien. Yo tengo ahora. Este, un entrenador que es eh, eh, funcional, que sí. es maravilloso, porque todo lo haces con el peso de tu cuerpo, eh, y entonces, ¿qué okay. pasa? Que te defines, te endureces, pero no te creces. Sí, que marcaditas cuando el volumen. Exactamente, entonces eh, en eh, 360 Fit, que es de un primo mío, ¿Sí? que son de mis primos, que es un gimnasio funcional que tienen en un garaje, divino, en un patio lleno de grafitis, tiene? y ahí ¿Se se puede todo? practicar Terex, Terex, hace tolazos, unos lazos gruesísimos que te dejan pues los brazos, no sabes cómo. Yeah, pero no es peso corporal, estás utilizando algo que efectivamente te da una resistencia adicional, así que no tiene nada de malo utilizar peso, por cierto, es más te va a ayudar a obtener esa definición siempre y cuando tu alimentación esté en orden si tienes un exceso de calorías si tienes mucha proteína y efectivamente haces un ejercicio de pesas en el que rompes la fibra muscular vas a crear hipertrofia muscular, un crecimiento del músculo. Sin embargo, si estás llevando una dieta con suficiente proteína, con un déficit calórico y haces el ejercicio, aunque rompas músculo, no vas a crear esa hipertrofia muscular. Entonces, mucho depende de la cantidad de comida, de las calorías que estás comiendo y los macros también. Entonces, lo que yo decía, que no he podido terminar, es que eh, el deterioro viene no por los años, sino por la acumulación de haberlo hecho mal desde el comienzo. Entonces, por eso digo que es tan importante que en los colegios, en las escuelas, sí. este, le enseñen a la gente a comer, a sí. tratarse sí. y a respetar el cuerpo. Porque si tú eso lo haces desde pequeñita, claro. ¿qué pasa? Entonces también es acumulativo. Así como si tú no depuras bien tu cuerpo, se acumulan todas las enfermedades, el torrente sanguíneo llega y coge toda esa putrefacción que hay en tu estómago. Cuando tú no limpias bien tu cuerpo y no sabes qué comer para limpiarlo, y vas llenándolo de toxinas, de comida mala, de comida insana, de comida eh, de eh, dañina, chantarra. Eso... Le enseñas a comer desde pequeño, pero también le quedan esos hábitos. Cuando eres más grande, cambiar hábitos es difícil. Cuando eres pequeño, es mucho más fácil. Especialmente si desde que tienes, qué sé yo, tres años, cuatro años, empiezas a comer de una manera, eso es natural en ti. Te enseñan a comer de la manera adecuada, eso es natural en ti. Mientras que si ya eres más grande, te va a costar mucho más porque te acostumbras a las sodas, te acostumbras a los dulces, te acostumbras a, a las harinas. Realmente es un tema que... Es preocupante, yo entré a esto por ser un buen ejemplo para mi hijo. sin embargo la mamá de mi hijo no comparte esta filosofía conmigo, entonces él está en un ambiente en el que yo le enseño una cosa y la mamá le enseña otra y es complicado. Esto es sobre nutrición y también es sobre ejercicio y también es sobre cómo sacar el músculo, espiritu el, el músculo espiritual que es tan importante. ¿Cuál es este, el músculo espiritual? Pues la espiritualidad es... El... Yeah, esa foto que está ahí es retocada, por ejemplo, se nota, no es retocada en el cuerpo, pero es retocada en la claridad de la de, de la cara, eso es, eso es normal en una revista, por cierto, hacen sesiones de fotos y luego con Photoshop hacen, aclaran ciertas imperfecciones, um, pero vamos a ver al final la que, la que te digo, la del cuerpo. Sí. Y soy hierbatera es porque hay una cantidad de hierbas maravillosas que nos da el planeta y que nos lo ponen ahí para nuestro bienestar y que ni siquiera a veces nos lo pisoteamos y ni siquiera reparamos ni claro. sabemos lo que es. Entonces hay mucho, muchas personas, muchas señoras y hombres también que sufren, eh, que se hinchan los pies, que se hinchan las manos, que se hinchan el cuando, van, cuando van a tierra caliente, ves que suben de kilos, sí, sí, sí. que no les sirven que los, los zapatos. zapatos. Les apretan, ¿sí? Exactamente, todo esto es retención de líquido. Entonces hay un montón de aguas que yo me tomo en las noches antes de acostarme, me ponen una jarrita siempre de un agua diferente. Entonces está el agua, por ejemplo, de la cáscara de piña con jengibre, este tomo oh, también el agua eh, aquí, de, de, de cola de, de, de caballo diente de león, este apio. Todas, el apio es buenísimo. Sí, todo el, todos esos jugos o infusiones son diuréticos y ayudan a eliminar el exceso de líquido. O sea, tú necesitas la sal en el cuerpo, porque lo okay. que hemos hecho, sí. o sea, nuestro cuerpo está compuesto, por ejemplo, del agua. El agua que tenemos en el cuerpo es casi el 80% y este, lo que contiene nuestra nuestra agua en nuestro cuerpo, nuestra sangre es tiene casi lo mismo que tiene el agua del mar, ves. Okay. Entonces, eh, eh, también los elementos que, que tiene la tierra todos los minerales que contienen la tierra, el cuerpo los tiene en determinada sí. dosis, pero los contiene. Entonces este, también eso lo traen los alimentos y nosotros tenemos que darle esa armonía al cuerpo. En este video había una parte donde decía que el sodio era muy malo para el cuerpo. No encuentro el fragmento, pero el sodio es absolutamente necesario. Lo que es perjudicial es tener un desbalance entre sodio, potasio y magnesio. Estos son electrolitos importantes y si tú tienes bajos niveles de sodio esto está asociado con resistencia a la insulina quieres ponerle sal rosada o sal marina y no comer alimentos procesados, porque estos efectivamente tienen un exceso de sal y una sal, un sodio de baja calidad. Mientras si pones sal a tu gusto eh, y no comes estos alimentos procesados y es sal de buena calidad, no hay ningún problema. Especialmente si comes suficientes vegetales, vegetales de hoja verde, para que tengas un buen balance entre sodio, potasio y magnesio. O también puedes tomar agua de coco, porque tienes una combinación de todos los electrolitos. En este clip que te voy a enseñar, que estoy en total desacuerdo con ella, porque va a hablar sobre una pastilla que ella toma, es más ella produce y atribuye justamente sus secretos para la juventud y la belleza de esta pastilla. Y aunque efectivamente hay data que la asocia con antienvejecimiento, es algo que te va a ayudar de manera mínima en comparación con el estilo de vida que ella lleva porque realmente ella se ve así por el estilo de vida que ella lleva, bajo estrés, una persona espiritual se alimenta bien, hace ejercicio. No sé si has escuchado ya la gran publicidad que hay en Colombia sobre Revertrex, que es la cápsula, eh, la única que tiene el componente eh, y la única que con este componente activa el, el gen de la longevidad que lo descubrió un científico de Harvard que se llama el señor, el doctor Sinclair. Entonces lo descubrió de la, de la uva, de la semilla de la uva, de la cáscara de la uva. Está hablando del resveratrol y la investigación de David Sinclair no solamente se basa en el resveratrol, sino se basa en cómo elevar los niveles de NAD de NAD, en el cuerpo, que efectivamente es una molécula que baja con la edad y cuando la logras aumentar, de hecho, han logrado revertir el envejecimiento a nivel biológico. No el cronológico, pero eso a nivel biológico. La edad corporal, la revierte, Pero no solamente es con resveratrol, es con una molécula también que se llama NMN, con sus siglas en inglés, el resveratrol y también metformina, que es un medicamento que se utiliza para revertir resistencia a la insulina o tratar incluso diabetes, pero esto se vende con prescripción en muchos de los países. Entonces, no solamente es el resveratrol, es la combinación de estas tres cosas que ha logrado obtener este beneficio. El tema es súper interesante, porque o sea, imagínate... Yo tengo 39 años, voy a cumplir 40, y en teoría podría hacerme un examen para ver cómo está mi edad biológica. Y al tomar esta combinación de componentes, puedo revertir mi edad biológica de 39 años, tal vez a 35 años o 34 años, dependiendo de cómo realmente esté en este momento, porque incluso mi edad biológica podría ser mayor o podría ser menor, eh, dependiendo de el estilo de vida que he llevado, que como te decía hace un momento, a pesar de que he comido bien y hecho ejercicio, el tema del estrés lo he descuidado por completo, entonces, tal vez me haga la prueba y haga un video al respecto. Una elaboración y una cantidad de pruebas científicas y han descubierto esto, entonces yo, de casualidad, eh, me encontré con esta información porque a mí me encanta saber del cuerpo, cómo funciona, de sus nutrientes, cómo el cuerpo, el metabolismo, y todo lo que contiene nuestro cuerpo, que es nuestra obra de ingeniería mejor hecha por Dios. Y no es la madurez, uno puede madurar sin deteriorarse. Bueno, esto es todo lo que encontré sobre su estilo de vida. Y ahora vamos a ver la foto de la que te hablaba. Esta foto está en su Instagram. Y aquí, en mi opinión, parece que no hay ninguna operación quirúrgica. Y esta opinión no solamente la estoy dando basándome en esta foto, sino en otra foto y en un video también que te los voy a enseñar. Con respecto a retoques, eh, normalmente cuando hay un retoque en Photoshop, se suele ver distorsionado en algún lugar y no hay ningún tipo de distorsión por aquí. Lo que sí creo que hay es un filtro y tal vez un retoque ligero en la piel, pero en la estructura como tal no hay ningún retoque. Y aquí hay un fragmento, parece que es de algún video. Okay, mira En ese video puedes ver aquí la definición en el pecho, en los brazos, entonces, al menos en la parte superior no hay retoque, pero mira aquí abajo también. En el abdomen superior se ve la definición. Lamentablemente no encontré un video de cuerpo completo para poder decirte que el abdomen bajo está igual que las fotos, pero basándome en su nivel de grasa corporal en general, la fotografía que te enseñé parece que es 100% natural. Muchísimos de ustedes me pidieron que haga un video sobre Maribel Guardia. Y para serte sincero, no tenía idea quién era y me puse a investigar. Y realmente es impresionante el cuerpazo que tiene esa mujer. Tiene 61 años y, y se mantiene muy bien. Así es que, así como hice con Talía, me puse a investigar qué es lo que estaba haciendo ella... Aparentemente toma una bebida bastante famosa, ya vale mismo la vamos a ver, lleva una dieta muy sana, empezó a hablar también de la dieta cetogénica porque aparentemente tiene un canal de YouTube que no, no tiene muchos seguidores pero de pronto después de este video ahí la van a ver también, eh, hablaba sobre sus ejercicios, hay diferentes videos porque sí es bastante interesante Ver el estilo de vida que llevan estas personas que se mantienen tan bien. Y por ahí van a haber personas que dicen no, que con plata se puede todo, que las operaciones. Y yo no estoy diciendo si se ha hecho o no se ha hecho operaciones, aunque sí te voy a dar mi opinión con respecto a una fotografía en particular que, que veo ahí. Que parece que sí hay algún tratamiento eh, estético, no necesariamente una operación, te voy a decir cuál creo que es. Pero eso no quita el esfuerzo que ha hecho, eso no quita toda... La dedicación que le pone a llevar este estilo de vida. Entonces, a mí no me gustan mucho esos comentarios porque más bien suenan como como envidia que como un comentario constructivo. Ah, es que con plata se puede, como diciendo yo no puedo pero no tengo plata y eso no es así. Si vas a ver la dieta que lleva ella, es una dieta muy, muy accesible. Eh, y ejercicio lo puedes hacer en cualquier lado, ni siquiera quieres, ni siquiera tienes que ir al gimnasio realmente. Así es que vamos con, con los videos. El primero que encontré es este, que es como un resumen, pero está, está bastante bien hecho, pero no sale Maribel directamente hablándolo y en los otros videos sí. O sea, el cambio que tiene en, en la cara es obvio que hay algún tipo de eh, tratamiento o cirugía estética fue realizado, porque la cara que tiene en la primera foto a la que tienen la tercera foto es muy diferente, ¿no? Y sí que cuando pierdes grasa también tus facciones se, se ven mejor, pero veo ciertas diferencias en la, en la nariz, por ejemplo. Dime tú qué piensas en los comentarios. Igual, de nuevo, no es crítica. Eh, cualquier persona puede hacer un tratamiento estético, no estoy para nada en contra. Simplemente una curiosidad. También realiza mínimo 400 abdominales por semana de 20 abdominales por sesión. No sé, pero no me dan las matemáticas. Aunque hiciera cada sesión 20 abdominales, eso serían por 7 días a la semana. Si entrena todos los días, 140. No sé si estoy entendiendo algo mal. Pero 400 abdominales por semana, sí, totalmente alcanzable. Pero lo principal es la dieta. Puedes hacer mil abdominales y puedes tener un abdomen durísimo abajo de la grasa. Pero si esa grasa está recubriendo el abdomen, igual no se van a ver. Toma agua de linaza para mejorar su activación física. Eh, tomar agua de linaza no va a mejorar tu activación física. Lo que va a mejorar es tu digestión, pero bastante, definitivamente. Eso, eso es una mejor forma. Dice, ella asegura cuando ese pantalón no le cierra por completo, que entonces se preocupa y comienza la dieta. Bueno, no, aparentemente no es que hace dieta, es un estilo de vida. Pero sí, igual que todo el mundo, igual que yo, igual que cualquier persona, en algún momento come de más, algunas vacaciones, lo que sea. Y puede subir algo, unas 2, 4 libras quizás. Y es mejor, de hecho, este método de medición, porque ahí tienes las medidas realmente. El peso puede ser peso de agua, puede ser peso de músculo No te dice la figura completa Pero si ya no te cierra por completo el pantalón Sabes que estás subiendo grasa Comenta si en algún momento de tu vida te has sometido a dietas como estas Es, es un problema en la percepción Sometido, te, te han obligado a hacer algo No, si es que dietas como estas Aparte de lo que come ella está súper rico y, y variado no, no sé por qué la palabra sometido o sea que si dejas de comer helados, tortas, pasteles todos los días estás sometiéndote o estás tomando decisiones adecuadas para sentirte bien la mayoría de los días y le dándote tus gustos cuando, cuando es apropiado para ti. Bueno, ahora vamos a escuchar de ella lo que come y cuál es su rutina y esta famosa bebida que te decía. Y después vamos a ver unas fotos juntos para hacer el análisis de si es un cuerpo natural, si es un cuerpo eh, modificado quirúrgicamente o no. ¿Cuál es tu dieta, Maribel? Yo sé que es una mujer que sí te cuida, pero la comida no no te cuidas mucho. No, soy, me, me encanta comer, es uno de los grandes placeres de la vida. Y aunque tengo hábitos naturales muy sanos, porque me encantan las ensaladas y me gusta mucho el salmón, por ejemplo, pero claro, como todo el mundo me encantan los postres. Y, y ahora me vengo de vacaciones y subí 4 kilos. ¿Pero en, ¿en dónde? En, mi vida. ¿En la pestaña? Pues no sé, yo creo que ya bajé uno y medio. <risa> en la pestaña sí pesa un kilo. Ah, pero también ah, se vale las vacaciones, ah, bajas sí. mucho. Es que no puede andar pensando todo el día en verse qué flaca y qué linda. No hay que disfrutar la vida. Claro, llevar una vida sana, pero echar Postrecito y de acuerdo. Totalmente de acuerdo, Lleva una vida sana, pero espérate de vez en cuando tu postrecito, y si es un postrecito sano como los de nosotros, eh, mejor todavía. Por cierto, si no tienes el libro yo Fit, o el libro Quieto Good Food, te dejo el link en la descripción si es que quieres recetas saludables y sanas, postres, cenas, de todo. Mira, este, yo veo que hay gente que de verdad anda todo el día con el pollo hervido y, y la ensalada, yo, yo no soy así. Y no es necesario ser así, no comas pollo hervido y ensalada si quieres bajar de peso, ese es el camino más rápido para bajar y luego volver a subir de golpe. No, yo haces, no porque, porque, te hagas, ¿sabes? Por qué? te despiertas y clases. Pero ahora, ahorita, me desayuno mi jugo de limón con un poquito de bicarbonato. Con eso empiezo Esa es a... la bebida que te. ¿Dórmelo? De... Ah, es muy bueno porque dicen que es anticancerígeno y es, muy bueno, eh, es bueno para el estómago. Ah. La gente piensa que porque tiene limón te va a dar acidez y no. Yo tengo un divertículo y tengo gastritis y todo y eso me ha regulado mucho, me está muy bien. Ah, yo lo voy a aplicar, sí, a mí es delicioso. Y luego, bueno, me gusta mucho ver la vena. Cuando tienes poco jugo gástrico. Ahí no es recomendable el bicarbonato de, de el bicarbonato de sodio porque va a ser más alcalino a tus jugos gástricos. Lo ideal es ir a de pronto hacerlo en ayunas una media hora antes de comer para, porque acuérdate que necesitas que tus jugos gástricos sean ácidos para realmente digerir bien los alimentos. Desayuno avena porque estaba comiendo mucho huevo Ajá. y el huevo pues si quieres uno tarde o temprano pues el colesterol ya ¿cierto? tienes que andarte cuidando del colesterol Cierto. a cierta edad ya que hay que ir regulando. No, Pero... Eso, eso es un mito, al menos que comas huevo de manera excesiva, porque el cuerpo produce su propio colesterol y va usando su producción dependiendo de lo que vas comiendo afuera. Cuando ya tienes un exceso de colesterol en tu dieta, más un exceso de carbohidratos, más un proceso inflamatorio por A o motivo, entonces ahí sí vas a tener esos problemas de, de colesterol. Y si es que llevas una dieta keto y tus números de colesterol están un poco altos, recuerda que es el contexto total realmente lo que tiene que tomarse en cuenta. Si es que estás llevando una dieta alta en carbohidratos con colesterol alto, entonces eso es un problema. Pero ni siquiera la edad, hay gente que a los 20 tiene colesterol sí. alto. cierto. Entonces, bueno, la avena es muy buena, muy rica. Yo la tomo con, con leche de almendras o con leche de coco. Y, y, y, rico y, es delicioso, y me sabe. llena mucho, me satisface. Una cosa, recuerda que los tipos de cuerpo influyen muchísimo. Y el tipo de actividad física que haces también. Entonces, estas recomendaciones no necesariamente van a ser para todos. Eso es para una recomendación por una persona que tiene un tipo de cuerpo mesomórfico. Eso es que es naturalmente fácil de ganar masa muscular. Se mantiene naturalmente en un nivel regular de grasa corporal. Y básicamente un cuerpo atlético de manera natural. Que lo ha logrado mantener a lo largo de los años con una buena alimentación y haciendo ejercicios. Porque hace bastante ejercicio. Entonces si tú piensas que la adena te va a funcionar y tú no haces nada de ejercicio y tienes resistencia a la insulina o tienes un cuerpo endomórfico o tienes un metabolismo lento, entonces definitivamente no es una recomendación que va a aplicarse para ti. Bueno, le echo un sustituto de azúcar uh -huh. y a veces le pongo sus pasitas. Entonces, bueno, es un postre y es muy sano. Y lo puedes endulzar también con miel de agave, pues sí, pero, pero engorda mucho. La miel de agave, ¿Sí? claro, toda la miel engorda. ¡Ay, ah, ya por eso estoy al la, la miel engorda más que el azúcar. No me digas. Claro, lo pasa muy sana porque te alimenta, te es alimenta cierto. toda, es cierto. No, no es verdad, la miel no engorda más que el azúcar. El índice glucémico de la miel es incluso menor que el de la azúcar blanca de mesa. Um, entonces, no, la miel no engorda más, más que el azúcar. Ahora, ahí hablaba de que le pone pasas. Las pasas también tienen una concentración alta de azúcar. Realmente en ese, en ese caso, para una persona que no tiene el metabolismo que tiene ella, lo mejor realmente va a ser frutas. Fresas, moras, blueberries, kiwis. Eso va a ser mejor frutas picadas que, que pasas. Y si lo vas a endulzar, efectivamente, este día es una buena opción. que pero, no pero ahí te voy a la comida? Ya me voy a la comida. Entonces, salmón, ensalada. Eh, si voy a comer un carbohidrato, una tortilla. Una tortilla pero de maíz uh -huh. o una lebanadita de pan con fibra uh -huh. y nada más de carbohidrato eso. Claro, en el salmón tiene la proteína, tiene grasa, probablemente una porción de vegetales para los micronutrientes, una porción de carbohidrato, súper bien. Ah, y ahí decía algo, es tortilla de maíz en lugar de tortilla de, de harina de trigo. El tema del gluten no solamente afecta a las personas intolerantes al gluten, causa inflamación a muchas personas, y sí, es conveniente muchas de las veces o eliminarlo o bajarlo bastante. Y ya en la noche, atún, porque me encanta el atún. Con una, me como una galletita que es totalmente sin calorías de ningún tipo. ¿Eres de las de que tarde? tarde? ¿O de oh, sí. la muy tarde porque me acuesto muy tarde. Ah, ya, pero me como mi buen atún con aceite de oliva. Qué porque el aceite de oliva es buenísimo. Sí. Y bueno, básicamente siempre cena atún. Y Qué papaya, delicia. de vez en cuando, que me encanta la papaya. Ya, eso es algo que no haría tampoco. El problema es de cenar atún todo el tiempo, y creo que alguna vez lo comenté en un video. He tenido tres casos a lo largo de estos años de personas que por comer atún todos los días se intoxicaron con mercurio. Por la condición en la que están los océanos, lamentablemente hay una contaminación alta de mercurio. Y si comes todos los días atún, especialmente si es atún en lata, tal vez ella no come atún en lata sino filetes, hay una mejor posibilidad de que no tenga tanto mercurio, pero igual a la larga puede causar problemas. Ahorita que me esté cuidando eso. No, no, pero yo entonces lo que hago normalmente cuando me echo mi postre. Es que no como mi, mi pescado con ensalada. Y no como ni la tortilla, ni el tal, ni nada. Y y me con chocolate. Muy bien, ahí compensa. Porque si se come el postre, que ya tiene ahí eh, el carbohidrato por parte del azúcar. O tal vez harina, lo que sea que tenga el postre. Compensa calorías y compensa carbohidratos removiendo de sus otras comidas. Ha aprendido a comer. Eso es más o menos lo que nosotros enseñamos en nuestras asesorías. Diciéndote cuánto tienes que comer tú de proteínas, carbohidratos y grasas. Y cómo tienes que ir variando si te estancas o cosas por el estilo. Y ella parece que ya lo tiene al pelo, ya conoce su cuerpo. Ahora veamos qué hice sobre la dieta keto. Este es el canal de ella, se llama Maribel Guardia Life. La dieta que está revolucionando el mundo, capítulo 12. La verdad es que lo vi en partes, no lo vi completo. Más que nada me interesa la opinión que da ella sobre la dieta keto porque hay alguien ahí hablando, no, no, no sé quién, dando la... De, de lo que se trata, ¿no? Pero lo que quiero es ver la, la opinión de ella. Porque México también, pues ya es el segundo país en el mundo con más gente obesa y es que tenemos... es el primer lugar, ya rebasó a los Estados Unidos México y, y acuérdense, por favor, todos los que me están escuchando en general, los carbohidratos son los villanos. Tenemos que bajar a la ingesta de carbohidratos. No, para nada, no estoy de acuerdo. Los carbohidratos no son los villanos. Ningún macronutriente es un villano. Es verdad, que en el promedio de las personas actualmente están comiendo demasiados carbohidratos, demasiado azúcar y hay que bajarlos. Sí, pero que los carbohidratos son un villano, eso no es verdad. Los carbohidratos tienen fibra, los carbohidratos te pueden ayudar a salir de un estancamiento al acelerar tu metabolismo porque bajan el cortisol, desbloquean la tiroides, empiezas a producir más de la hormona tiroidea y se acelera el metabolismo. Te, te ayudan a mantener una microbiota sana. Realmente decir que los carbohidratos son los villanos es un, es un error. Tal vez simplemente lo, lo mencionó sin analizarlo. Porque incluso como vimos hace un momento, ella come carbohidratos. Lo que es un error es poner demasiados carbohidratos y demasiada grasa y muy poca proteína. Los macros tienen que equilibrarse de acuerdo a lo que la persona necesita y el objetivo también. No empezar a meterle azúcar a los niños, que uno lo hace para deshacerse de ellos. a ese chiquito está, te doy un dulce y ya no grites, ¿no? Pero no sabemos qué parte causa hiperactividad en los niños obesidad infantil y hasta diabetes. O sea, es muy importante que aprendamos a comer desde niños para no acabar de grandes, como hacemos, tragando todos los dulces que se aparecen enfrente y siendo adictos porque el cerebro es adicto al azúcar más que a las drogas y al alcohol. Es verdad. Y es un problema gravísimo esto de que los niños no saben comer. Y es algo con lo que tenemos que acabar ya. Tú comes un dulce, a la hora te piden más, entonces te comes un pan. A la hora te comes las tortillas, a la hora tienes otro antojo. ¿Quieres el cafecito con el pan, con la mantequilla? Ya deja la mantequilla que es menos mala si no la comes con pan. Puedes comértela en una cucharada. Es verdad que no es mala si te la comes sin pan, pero... Mantequilla sola. Como que no sabe muy bien eso. Pero en fin, somos adictos a los carbohidratos y esta dieta... Es de grasas, bajando carbohidratos, pero casi todas las dietas, para que sean efectivas, tienes que bajar en los carbohidratos. En ningún momento de la entrevista dijo si hizo o no hizo la dieta keto. Yo pienso que le iría bien, perdería grasa corporal, pero creo que también perdería volumen del músculo. Porque ella el entrenar, y el entrenar fuerte, y entrenar estos carbohidratos, ella los utiliza básicamente para recuperar glucógeno perdido durante el entrenamiento y mantener a sus músculos firmes. Si es que haces una dieta que te cortas todos los carbohidratos, va a perder bastante grasa, pero va a perder un poco, al menos momentáneamente, hasta que vuelva a ser una carga de carbohidratos el glucógeno intramuscular. Y no creo que el resultado sea algo tan, al menos al principio, eh, agradable. Para ella, porque va a perder esa tonicidad, al menos momentáneamente. Ojo, que con esto no quiero decir que si haces la dieta quieto no puedes aumentar músculo, que quedas flácido. No, lo que quiero decir es que cuando reduces carbohidratos se elimina glucosa el glucógeno intramuscular y eso quiero que tú lo imagines como que fuera un globito que está lleno de agua duro y luego le sacas el agua y ya no está tan tan duro. ¿Okay? Y luego cuando reintroduces los carbohidratos para hacer cargas y haces entrenamiento, se vuelve a llenar y ahí está bien duro. Todos son estrategias. Yo sé que suena un poco complejo si nunca has visto el canal, si ya sabes el canal, si has visto el canal ya sabes estas estrategias avanzadas, eh, pero es, eso sí, súper efectivo. Y antes de pasar a la foto que te digo que quiero analizar juntos, vamos a escuchar un poquito sobre lo del ejercicio, qué, qué rutina hace. Todo depende de la época. Hay épocas que realmente no puedo hacer mucho ejercicio. Entonces hago una rutina que se llama... 7 minutos de ejercicio, es, lo bueno es la dinámica, que son muy rápidos, y hago solamente una sentadilla, desplantes, contra la pared, hago brazo, hago eso sí abdominales, hago 400, porque así me gustan mucho las abdominales, me responde muy bien mi estómago, y con esos 7 minutos todos los días, mi cuerpo responde muy bien. ¿Cuáles son esas abdominales que hacen? A... ¿Quieres ponerte en el piso? Yo te voy a pues, acompañar sí, a ver anda, si yo puedo a voy a hacer, a alguno. hacer alguno. Hacen 400 de esto. Sí, descanso sí, de pierna, descansa, pierna tiene chica? que estar más levantada o cómo? No, este así con las piernas arriba Oye, es muy bueno. y Oye, que no lo crean, se empieza a llamar el estómago. no bajo la punta, y este es muy bueno, porque trabaja a la parte de abajo del estómago y les prometo que funciona muy bien. Ahora, y si, se lo se combinan, se si lo combinan con caminata, pues funciona mucho mejor. De lo que puedo encontrar, más o menos eso es lo que hace. Utiliza máquinas, hace pesas y realmente con mancuernas puedes utilizar mancuernas para entrenar todo tu cuerpo. Puedes hacer bíceps, tríceps, piernas, eh, incluso puedes hacer pectorales también Puedes hacer hombros Puedes entrenar todo el cuerpo con mancuernas Aunque sean ligeras Y aparte de eso Si sí hay un video también Donde estás haciendo abdominales Que dice que hace 400 abdominales Casi todos los días Y bueno, le funciona Si eso le funciona, excelente y finalmente, lo que estaba esperando. El análisis de la foto para ver si se operó o no se operó. Esta es la fotografía de la que te hablo. Y aquí hay un comparativo del 2009 con el 2019, 10 años después. En la segunda foto, en la del 2019, se ve que tiene más masa muscular. Parece que ha entrenado más a lo largo de estos, de, estos, de estos años. Pero también se ve mucha más definición. Igual busqué otras fotos del 2009 y tienen menos definición de lo que tiene acá. Igual esto es un excelente cuerpo. Y aquí pienso que, eh, al menos en el área del abdomen, 100% natural. Pero acá en el 2019, esa definición tan marcada que tienen esas fotografías, o pienso que pueden ser retoques, o pienso que puede ser una lipoescultura. En la lipoescultura no necesariamente te hacen una liposucción general, pero te sacan grasa de ciertas áreas en particular para que se vea la definición eh, del, del abdomen. Entonces vas a ver barcado el abdomen sin necesariamente haber bajado el porcentaje de grasa corporal necesario para lograr eso. Pero lo que me hace dudar que efectivamente se haya hecho una operación, una lipoescultura, es que cuando la en videos, por ejemplo, voy a poner aquí un fragmento bien cortito, que está en un, en un concierto, y se ve su estómago, está muy bien, definitivamente muy bien, pero no tiene la misma definición, los mismos cortes. Entonces, creería yo más bien que es iluminación, y retoques, lo que hace que muestre que en muchas fotos está mucho más marcada de lo que realmente está. Pero igual, es sin desmerecer el trabajo. 61 años, se cuida muy bien, muy buena disciplina. Así es que no tengo nada que criticar, solamente es una opinión con respecto a eso. El otro día estábamos viendo videos con mi novia, y salió un video de Talía Y me dice, es increíble que esa mujer tiene 50 años. Y le dije, estás loca, pero no tiene 50 años, tiene 40 años y se ve más joven. Me dice, no, es, tiene como 50 años y de ahí me hizo caer en cuenta que cuando éramos chicos, ella tiene casi mi edad, tiene dos o tres años menor que dos años menos que yo. Y me hizo creer en cuenta que nosotros éramos chicos cuando daban las novelas de Mariela del Barrio que esa creo que fue la única que vi de Thalia realmente y ella era grande y nosotros éramos chicos, entonces me, dice, me puse a investigar y sí efectivamente talía va a cumplir 50 años no puedo creer lo bien que se mantiene esa mujer, está así al nivel de, de Jennifer López ¿no? hay personas que dicen que se ha operado, que no se ha operado con respecto a la cara no te puedo decir nada, no, no, no tengo idea sobre cómo se ve una persona con operación al 100%. Pero con respecto a esos rumores de que se retiró la costilla, sí puedo darte una opinión porque yo durante muchos años cuando atendíamos de manera presencial, vi a muchas mujeres que se habían hecho esa operación y sé la diferencia que hay cuando se hacen liposucción, cuando se hacen estiramiento de la piel o cuando se han removido las costillas o incluso cualquier tratamiento estético las, las, les tomaba las medidas y les decía, tú hiciste este, este tratamiento y me decían, sí, efectivamente, entonces tengo un buen ojo para eso, y aparte de eso quiero eh, comparar fotografías porque una buena forma de saber si es que efectivamente se hizo o no se hizo esta famosa operación de removerse las costillas, es viendo las fotos de ahora, las fotos de cuando comenzó el rumor y las fotos del comienzo de su carrera, porque ahí te puedes dar cuenta realmente si es que hubo o no hubo una mejoría eh, que se nota, porque definitivamente se nota y quiero enseñarte eh, fotografías de antes y después, porque efectivamente es un proceso, no de ella pero es un proceso que se hace en muchas mujeres o personas en general. Y de esa manera tú puedes también llegar a tu conclusión. Ahora, después de eso, vamos a ver lo que más me importa. Que es porque de ahí me puse a investigar cuál es el estilo de vida de esta mujer que la logra mantenerse tan joven. Porque a pesar de que de pronto se hizo operación o no se hizo ninguna operación, es indudable que tiene un buen cuerpo, es indudable que tiene una buena masa muscular, que su calidad de piel es buena. Entonces quiero investigar, quiero investigar cuál era su estilo de vida, su alimentación, si es que hace dieta keto, si es que hace ayuno intermitente, si es que hace ayuno, si es que hace ejercicio, que obviamente hace ejercicio, y también qué tal su nivel de estrés. Desde ahora te voy diciendo, su nivel de estrés aparentemente, al menos en lo que se ve, es sumamente bajo, obviamente no tiene que preocuparse del dinero eh, y de muchas otras cosas, entonces aparentemente su vida es muy relajada, que es un factor que influye muchísimo con respecto a tu salud mental, a tu salud física, a cómo te ves, entonces ya por ese lado... Eh, va bien ahora vamos a ver las fotografías que te decía y del procedimiento esto es directamente de la página de un cirujano plástico este es un procedimiento que se hace rib re removal, eso quiere decir que se remueven las costillas específicamente las que se remueven son las costillas flotantes y Aquí hay una foto de antes y después como puedes ver aquí esta mujer no tenía casi cintura pero luego de la operación hay una diferencia marcada Ahora esto no viene sin riesgos, obviamente toda operación viene con, con riesgos y yo no sé si vale la pena. Ahora, por genética hay algunas personas que por más que tengan baja grasa corporal no van a tener eh, una cintura muy marcada, una cintura de avispa. Que por cierto, hice un video específico de cómo lograr una cintura de avispa que te lo voy a dejar en pantalla y en la descripción porque ahí está realmente cómo lo puedes lograr sin necesidad de llegar a este tipo de métodos. ¿no? Ok, entonces eh, yo no creo que vale la pena. Pero bueno, cada uno tiene su opinión y su punto de vista. En otras fotografías, esto es de un Twitter también de un cirujano plástico. como Puedes ver sí si, si hay una gran diferencia cuando se remueven esas costillas, ¿no? Y como te decía, por más que una persona pierda grasa corporal ya por genética, simplemente no se va a, a ver esa cinturita de avispa que muchas personas quieren. Y ahora vamos con Talía. Aquí Quisitalia respondió la inquietante pregunta de su operación de costillas, entonces ella ya lo contestó, aunque creo que lo ha venido contestando durante años. Vamos a comparar la foto, estas fotos que son recientes, con fotos del comienzo de su carrera y ver si es que efectivamente su cintura es más fina ahora que al comienzo antes de que comenzaran todos estos rumores, ¿no? Porque ella creo que está en la pantalla desde que era chica, eh, cuando era cantante en este grupo, ¿qué es? ¿Timbiriche? No estoy seguro si era timbiriche, pero era, era súper joven. Y bueno... Aquí está, sí tiene definitivamente una cintura marcada, incluso aquí tiene marcado el abdomen, tiene muy buena masa muscular. Definitivamente es un cuerpo bien trabajado. Tengo mucha curiosidad de cómo es su rutina y de cómo es su, su dieta y todo eso lo vamos a cubrir en este video. ¿Qué es lo que respondió aquí? ¿Te sacaste la costilla o no? Y dice, claro, y las tengo en formol. Obviamente esto es sarcasmo, pero hay muchas personas que lo han tomado eh, de manera literal porque vi que habían artículos que decían al fin eh, Talía confiesa al fin Talía confiesa que sacó las costillas y, y les, incluso las tiene guardadas en fórmula O sea, era un artículo de tipo de noticias increíble. Talía acepta que se quitó las costillas en una impresionante foto. Entonces, esta foto de acá supuestamente. Obviamente ella lo está haciendo de manera sarcástica. Pero bueno, de todas maneras puede ser que hay personas que piensan que está mintiendo. Así si es que puede ser. Vamos a hacer ese análisis que te digo. Ok, esto es una foto reciente desde el 2019. Ahora vámonos al 91. Aquí encontré unos videos. Que va a ser mejor que una foto, porque hay personas que dicen, no, las fotos son trucadas, videos especialmente del 91, aquí ya tenía 20 años, no no no es imposible trucarlos. Entonces vamos a buscar aquí un, un frame, donde se vea la cintura, aquí hay una clara diferencia, y esto fue en el 91, vamos a comparar con la foto de ahora. Claro, incluso pareciese que tiene la, fin, la cintura un poco más fina, pero se está tapando un poco, así si es que vamos a ver otro video, vamos a ver aquí uno del 97. Aquí tenía 20, 26. Ya, yeah, ahí está, se nota claramente Vamos a comparar, no hay mayor diferencia Es más, ahora tiene mucha más masa muscular Y por eso su cintura es un poco más ancha No, no hay diferencia realmente Vamos uno un poco más reciente Aquí tenía 43 años En mi opinión no creo que se haya hecho ninguna operación Es, es algo que se nota que es natural Incluso tampoco creo que se haya hecho ningún tipo de liposucción. No hay ningún tipo de marca. Y lograr esa forma tan natural del músculo que ves aquí eh, es difícil cuando te haces un tipo de lipo. La, la piel no queda igual y esto se ve muy muy natural. Así es que en mi opinión, talía no se ha hecho eh, una operación de removerse las costillas y tampoco una liposucción. Así es que ese cuerpo se está manteniendo... Con base de estilo de vida, definitivamente. Eh, dieta, ejercicio. No sé que ahorita quiero analizar contigo eso, si es que hace ayuno intermitente, que sabemos que ayuda a rejuvenecer las células, si es que hace la dieta keto, o qué tipo de dieta realmente lleva. Y luego vamos a ver la, la rutina. Para encontrar información de qué es lo que come Thalía, me puse a ver su Instagram y tiene ciertos posteos, me puse a ver algunos artículos y.. Lo principal son estos videos que, me, de hecho, me sorprendieron bastante porque no esperaba que comiera muchas de las cosas que, que he visto aquí. Y vamos, juntos. Estoy a ir dando mi opinión. Buenos días, Merry Christmas. Miren el regalito que me hizo mi hijita. Ay, la amo. Qué delicioso arroz con frijoles un Congri. Un Lechoncito, más frijolitos y más arrocito Y un pastel tres leches Pernil Eso es de navidad y... No tiene nada de malo de vez en cuando comerse eso. Yo soy muy partidario de encontrar tu balance y de pronto si quieres ver resultados un poco más rápido o tienes metabolismo lento y tienes que ser un poco más estricto. Pero en el caso de ella, ella tiene un tipo de cuerpo ectomórfico. Eso es un, el tipo de cuerpo que le cuesta subir de peso siempre y cuando mantengan bien su nivel hormonal. Y pueden comer más carbohidratos, especialmente si son activos. Así es que para ella, este tipo de alimentación en la que se incluye carbohidratos no va a haber nunca un problema, es más, es recomendable para ese tipo de cuerpo. Y si de vez en cuando se come algún postrecito, bueno, tampoco tiene nada de malo, pero vamos a ver qué más come a lo largo del día. Here we go. Oh my God, a little Christmas pernil. beans, white rice, con Esta es la grasa oh, del pernil delicioso. Y aquí está la carnita, deliciosa. Banana pancakes. ¿Qué having babes? Una ensaladita para seguir con la dietita. Un pescadito al vapor. Miren qué rico esto. Una ensalada de quinoa, limoncito. ¡Amazing! ¡Uh, okay. qué rica cena! ¡Qué rica cena! No, ¡Enjoy! Del ese lunch con la sección de las salchichas es un lunch bien balanceado, bien nutritivo, bien rico además. Lo único que sacaría ahí son las salchichas, pero bueno, no sabemos si se las comió o no se las comió. Por lo que estuve viendo, regularmente así es como come ella. Tiene ahí una buena fuente de proteína, tiene buena fuente de grasa buena por parte del salmón, por ejemplo. Y también tiene los vegetales. E incluye carbohidratos regularmente, sí incluye arroz, pero como te explicaba el metabolismo de ella no va a haber ningún problema. Incluye frijoles, no va a haber ningún problema. Así es que para una persona con su metabolismo y nivel de actividad, comer de esa manera bien balanceada, porque aparte son alimentos nutritivos, balanceados y no en exceso, van a lograr mantener un muy buen nivel de salud con un buen nivel de grasa corporal, a pesar de que de vez en cuando te comas las empanaditas y los dulces por ahí. Vamos a ver cuánta ensalada le <risa> en una mordida, ¿va? Perfecto, Y tenía proteína, vegetales Lo que no vi es grasas buenas Pero a lo mejor la ensalada tiene aceite de oliva Aunque no lo diga Y en la quinoa tiene el carbohidrato Y así es como la mayoría de los días Por lo que estuve viendo investigando como, Es como ella come Y esa solita me vine a cenar escapando un poquito de todo Miren este En vez bueno Ve más lo que me voy a recetar ahorita el juguito no, no, no, no, no, no Ese plato también aparte de verse riquísimo Sumamente nutritivo Aunque no lo creas ahí tenías zinc Tenías magnesio, tenías potasio Obviamente las, las proteínas Y tenías bastante omega 3 Porque los mariscos tienen omega 3 De pronto le faltó algo de carbos por ahí Pero el plato excelente y se veía buenísimo Y esa salsa no sé exactamente qué es lo que tenía Pero se veía como una combinación de diferentes vegetales Estaba un poquito espesa Si es que tal vez tenía algo de aceite de oliva por ahí Cariños, saben que está de la fregadísima en la vida querer estar a dieta y hacer ejercicio y la rutina, pero ser blandos a la hora de decir no si está del navín y por lo mismo voy a echar un café a la salud de todos y todas aquellas que como yo hay días que no pueden decir que no a la comida. Totalmente innecesaria la tragadera del día de hoy, pero bueno. Quiero ponerme a correr, a gritar, a saltar la cuerda, a hacer pesas otra vez, pero mañana será otro día. Realmente estoy bastante de acuerdo con lo que ella dijo. Si es que en algún momento te excedes, no botes toda la basura, simplemente haces un poquito más de ejercicio, compensas de esa manera o compensas reduciendo la comida en la siguiente comida o el día siguiente y así compensas. Simplemente avanzas y disfrutas lo que hiciste, no te estreses por gusto. Y Yo creo que ya con esto te das una idea de cómo es la dieta de tal día bastante balanceada, a veces come carbohidratos, a veces no come carbohidratos. Eso se llama ciclar carbohidratos y es una excelente estrategia para poder eh, mantener o incluso perder grasa corporal. Y ahora vamos a ver cuál es la rutina que hace tal día. Este fin de semana, este dominguito, la voy a utilizar hoy. Así que vamos a empezar con una super serie. Eso de entrenar los domingos es excelente, porque la mayoría de personas los fines de semana suelen comer un poco más, tienen un poco más de tiempo, simplemente quieren probar algo diferente para desestresarse. Y si entrenas los domingos, entrenas el fin de semana, vas a quemar un poco más de calorías, vas a activar tu metabolismo también, te vas a sentir bien. Y también muchas personas en lugar de comer para sentirse bien, hacen ejercicio para sentirse bien, para sentir eh, mayor energía. Así que es excelente eso de entrenar los, los días domingos. Si es que puedes hacerlo, recomendadísimo. Ok, vamos a hacer abdomen, cariños, la panchita, tan listos, tan listos. Tenemos que hacer esto, cariños. Si sí, podemos, ok, 20 de esta, 20 de esta, ok, y 20 de esta, ok, cuatro sets, vámonos. Eso de tener un plan impreso, que obviamente lo hizo el entrenador de ella, para ella, es increíblemente valioso, porque sabes exactamente qué es lo que tienes que hacer, ya tienes un plan y vas mentalizado y lo terminas, y lo mejor es que si es algo específico, no estás simplemente haciendo ejercicio por hacer, ...por mover tu cuerpo, sino que tienes un plan específico, por ejemplo, tal vez el de ella es tonificar. Entonces está haciendo un plan específico para tonificar junto con una alimentación para ello. Eh, habrán personas que tienen plan para aumento de masa muscular, entonces es otro tipo de ejercicio. Define tu objetivo y haz una rutina específica para ese objetivo para ver resultados más rápidos y mejores también. Por cierto, si quieres una rutina específica, puedes hacer dos cosas. Puedes ir a adrianyepes.com slash test, tomar el test y descargar el programa adecuado para ti. Ahí está la dieta, la rutina, suplementos, todo. O también puedes separar una cita con nosotros, sin importar en qué parte del mundo estés, y si hacemos un plan personalizado para ti. Esta es la rutina de ejercicio que vamos a hacer, ¿ok? Vamos a hacer nuestra rutina de ejercicios juntos, pero no revueltos. Vamos por cuatro sets de 20... De estos, 20 de estos, 20 de estos, 4 sets, yo ya llevo uno, ¿cómo van? Nacha Guevara es una cantante argentina que tiene 80 años, pero que se ve máximo de 50, son 30 años de diferencia y no te estoy mintiendo, mira las imágenes en pantalla, que me puse a investigar cómo es su estilo de vida, su alimentación, y me dejó bastante sorprendido, porque ella come pan, ella come pizza, ella come pastas, fideos, pero le coloca algo que es un suplemento nutricional, Encima de estos carbohidratos para que no tenga ese efecto tan potente en la glucosa y en la insulina. Ahora, ella no dice que necesariamente ese es el, el truco para mantenerse así. Más bien ella lo atribuye a otras cosas que vamos a ver aquí en el video, además de este suplemento. Así es que sin más quiero avanzar al video porque sé que te va a encantar, realmente es muy diferente de lo que hemos visto en los videos anteriores. Y aquí no te voy a hablar de Photoshop ni operaciones porque es claro que realmente no hay ninguna operación. Y, pero sí quiero enseñarte al final del video algo que está en el canal de ella, que por cierto tiene un canal aquí en YouTube, si quieres verlo te dejo el link en la descripción, donde muestra unos ejercicios de gimnasia facial. Y esto es efectivo. No te voy a enseñar todo el clip, te voy a enseñar algunos algunos clips eh, para que veas de qué se trata, pero quédate hasta el final porque es bastante interesante. Ya sabes, deja tu like, tu like nos ayuda a crecer y le dice a YouTube que este es un tipo de contenido que te interesa a ver. Tenemos muy arraigadas las creencias de las décadas: los 30, los 40, los 50, los 60, los 70, los 80, los 90, los 100. Yo no quiero vivir mucho tiempo, yo quiero vivir bien. Se <risa> te ve divina, se te ve pléndida. ¿Comes de todo? Como de todo? No, de todo lo que como. comes. Harina? harina, más que nada todo en la vida. Beso, Nacha querida. Igualmente, Guillermo, igualmente. Un gustazo. ¿Cómo te sentís, Nacha? Bien, estoy muy bien. Viviendo una etapa de la vida que no, no, no pensábamos que íbamos a vivir. Aprendiendo también, porque, bueno, por algo nos sucede lo que nos sucede. Así que también es una oportunidad para aprender. ¿Todo lo que has vivido eh, ha servido también para este momento? ¿Lo estás aplicando, eh, Nacha, para, para vivir bien y estar bien? ¿Cómo se ve. Sí, eh, no siempre es consciente eso, pero lo que uno ha vivido está en uno. Y te ha dado herramientas, te ha dado experiencia. Eso no quiere decir que uno eh, no se asuste, que uno se asusta. Pero cuando eso me pasa, y me pasa más a menudo de lo que la gente por ahí cree, eh, lo que hago es... Volver a ciertos episodios del pasado muy traumáticos, muy desafiantes, entonces recurro siempre a eso a través de herramientas que hago hace muchos, muchos años, treinta y pico de años ya, ¿sí? soy meditadora y, y, y, y lo que he comprobado es que eso funciona. Totalmente, la meditación funciona y no es algo que tienes que hacer necesariamente con las piernas cruzadas, incluso con los ojos cerrados, hay diferentes tipos de meditación. Te quiero recomendar una aplicación que se llama Headspace. Y si tienes Netflix, puedes checarla la Netflix porque hay algunos episodios. Y te va guiando, te va guiando desde lo más básico a lo más avanzado para que vayas introduciendo este tipo de meditación. La meditación realmente es algo que te ayuda a entrenar la mente. Básicamente, no quiero alargarte más el tema, pero sí te lo recomiendo muchísimo. Abro los ojos. Estoy respirando. Estoy viva. Hay más que Nacha Guevara. Hay más que el ego, hay más que la personalidad, hay más que el cuerpo, hay más que la mente, hay más que las emociones Esto es algo que últimamente he venido escuchando bastante de diferentes personas Y es como que la gente está tomando conciencia en la espiritualidad Porque eso es lo que está hablando ahí Hay más que el cuerpo, más que la mente, más que la personalidad Más que incluso las emociones, que son lo que muchas veces nos rigen Y es la espiritualidad Es encontrar eso adicional, que yo todavía estoy en búsqueda sí, yo soy como mi abuela mi conducta es completamente inapropiada. También. ¿Nacha? alguien la tienes, que te levantas bajón, que te levantas. Eh, ¿Sí? ¿En serio? Sí, sí. Las mañanas mías, son, lo que más me cuesta son las mañanas. Una vez que arranco el día, en general no me pasa. Pero la mañana es el momento más delicado para mí. ¿Por qué no quiero diferente? ¿Por qué no quiero una diferente? ¿Qué desayunó, mujer? ¿Qué desayunó? Una leche de almendra, una pera cortada en pedacitos, dos tostadas. Ahí está lo que les decía del pan ghee que es la mantequilla, lo que llamaban las abuelas, la mantequilla clarificada, que es una mantequilla que pierde todas sus partes grasas y tóxicas. Bueno, no pierde las partes grasas, pero sí elimina, se elimina toxinas en el proceso de clarificación. Y agave, que es una miel natural que sale de los cactus. Ese es mi desayuno en general. No es algo que yo recomendaría por lo general, es algo que le funciona bien a ella obviamente, pero si tienes resistencia a la insulina, si tienes daño metabólico, la miel de agave no es algo que te va a ayudar. Ese es mi desayuno, en general. ¿Y tu próxima comida qué será? Van a ser ravioles. Ahí está el de... video. <risa> ravioles de, de ricota y, y una ensalada de rúcula, cebolla morada, palta, pera, de nuevo, una, una mezcolanza. A pesar de que come harinas, también tienes que ver que come muchos vegetales, come muchas frutas. Entonces no es que come mal, por si acaso. Sino que sí come alimentos que no se consideran saludables. Cuán seguido lo hace, no lo sé. Pero por ejemplo, en ese día de comida ahí tenía harinas blancas en dos comidas. Es una piel genial. Te cremas toda, te hidratas sí, mucho. Uso, uso, cuando me han preguntado esto, pero entonces usted dice que no usa crema. No, yo uso cantidades industriales de productos. Aparte de eso, hay una genética y hay un cuidado. Por ejemplo, dormir. Dormir bien. La piel cambia de una manera asombrosa cuando la persona duerme más de 8 horas, porque la piel es un órgano. Dormir, importantísimo, y aprovecho para decirles buenas noticias, que al fin curé. Ya tengo algunas semanas que he curado mi insomnio causado por, como secuela del COVID. Estoy durmiendo 8 horas como bebé, de corrido... Incluso si en los suplementos que me ayudaron para, para conciliar el sueño de manera natural nuevamente, porque sí hubieron algunas cosas que empecé a implementar, entre ellos suplementos, uno que no he hablado nunca en el canal. Si te gustaría que haga un video sobre eso, eh, deja un like en este momento si no lo has hecho aún y déjame un comentario. porque quiero saber realmente si suficientes personas están interesadas en saber cómo realmente revertí o curé el insomnio causado como secuela de COVID, Hoy voy a hacer el video. Nosotros pensamos que es esto que nos cubre por aquí, que sé yo, ¿no? no, no, es un órgano, es un órgano más grande del cuerpo, donde están todos los terminales nerviosos. Entonces cuando una persona medita y su sistema nervioso está más equilibrado, la piel también siente eso, la piel también lo refleja. Ok, esa parte del sistema nervioso, del control de estrés, de dormir bien, ha sido el único factor que se ha repetido en Talía, en Maribel Guardia, en Amparo Grisales y también en ella. La dieta cambia. El ejercicio cambia, los cuidados cambian en cierta manera, pero el manejo de estrés y tener el sistema nervioso nivelado es lo, que, lo único que han tenido en común estas cuatro personas. Es vivir claro, bien? Tener capacidad de hacer un poco de silencio interior y conectarse con quien uno verdaderamente es. Tener contacto íntimo y estrecho y profundo con la naturaleza. La naturaleza es sanadora, es sanadora. Entonces, vivir lo que más se pueda en la naturaleza. Hacer silencio interior, vivir en el presente o intentar por lo menos. Ya con, esta, con estas tres cositas tenemos para entretenernos una vida. Yo negaría tener un poroto en la vida, tener la poroto. Bueno, que un que por por otro, todo, el, todo el mundo <ríe> se merece un poroto. <ríe> ¿Qué es un poroto? Para las personas que nos están viendo en Argentina, díganme en los comentarios por favor qué es poroto, ¿no? No, no, no tengo idea. Bueno, esa es la primera entrevista que vi y aquí expandí un poco más en el tema. Y aquí es donde nos dice lo que le pone a los carbohidratos como su secreto, como un truquito, de acuerdo a las palabras de ella. Nacha, está fantástica, hay que pedirle la receta. Es tampoco. genial, hay que pedirle la receta. Nunca la da a mí, no me la da. No, no. Tengo varias recetas. Que <risa> que se te ve divina, es que es divina es se te ve espléndida. Comes de todo. Como de todo. No, de todo lo que como. ¿Es harina? Sí. Harina más que pues nada. en La harina, lo Yo creo que es más adicto a la harina que ¿Qué, es? ¿Qué, qué, qué conocemos. Nos juntamos a comer pizza y, y Pizza a... y pan y pan. No, a la hora del té yo sé que le gusta a él. Sí, me gusta. Me gusta. <risa> Ahí está la pizza. Y sobre todo cuando estás de gira, por ejemplo, que vas comiendo en aviones, en aeropuertos, en hoteles, que no es la casa de uno. Pero tengo un truquito. Yo tengo truquito, que Yo tengo tengo truquito, truquito. Para, los, para los carbohidratos, Ah, ah el satial, ah, satial he sí, sí, sí. lo he hecho a todo, lo que sea carbohidrato. Ok, satial es un bloqueador de carbohidratos y este es un tema que de vez en cuando me han pedido que hable y voy a hacer un video al respecto, así es que quédate atento al canal, activa las notificaciones, pon todas las notificaciones para que no te pierdas ese video, porque hay una ciencia detrás de eso y hay una aplicación y si es efectivo, es efectivo hasta cierto punto cuando lo utilizas correctamente y todo eso voy a hablar en el video. Si es que no te lo pierdas. Como es muy, muy bueno, satial. Muy bueno. Sí, sí. No, puede empezar a tomar. No tiene tiene, no, Yo te sí, traje una vez el satial. Sí, sí, y sí. No me lo quisiste. No, ahora, no, porque lo tengo. No no te lo traje, por eso. <risa> no. Se encaprichó. Porque no lo conocía en ese momento. No, bueno. Ahora no, lo conozco yo porque lo, muchas escucha figura. Bueno, también. también lo sabes, pero a mí se me olvidó. Aquí fue Moria la primera que lo trajo. Y sí. ¿eh? <risa> toda la mesa después le puso el LL. Sí. Sí, no me tiene ninguna contraindicación. Sí, tampoco, digámosle que la gente que agarre, porque yo me comí cuatro facturas poniendo el satial. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, harina No, no. No, no. No, no. A ver, contanos algunos de tus cuidados, las señoras que nos están viendo. cuidados, a ver, yo, algunos son desalimentación, desayuno, desayuno leche de almendras con pan integral y una mantequilla especial que se llama ghee en la India. Y como bebida, ¿qué tomas? ¿Té? Té, o tomo té, pero no té negro, té de hierbas, tomo jugos, a la mañana tomo, ahora estoy tomando todas las mañanas un jugo de y manzana. Y ahora sí, los ejercicios faciales, te voy a enseñar en unos clips, pero son interesantes y realmente son efectivos. Miren, para hacer esta gimnasia facial que vamos a aprender hasta aquí, lo primero es tener la cara bien limpita, sin nequillar. No hagas los ejercicios cuando estén muy cansados. Son músculos muy pequeñitos que no están acostumbrados a trabajar, así que el resultado no va a ser inmediato, pero va a ser. Los movimientos cuanto más lentos, más poderoso. No la hagas más de dos veces al día. Y vas a ver que vas a notar muchos cambios en el color de la piel, en la tensión de la piel, en la expresión. Vas a ver que vas a estar muy contenta con estas lindas juntamos los tres deditos de cada mano los apoyamos sobre la frente y comenzamos a subir una mano y bajar la otra muy lentamente este ejercicio sirve para borrar las líneas horizontales de la frente movamos al mismo tiempo piel y músculo hacemos lo mismo cerca de las sienes sube una mano baja la otra sube una mano Baja la otra, lentamente. Jennifer López tiene más de 50 años y se mantiene increíblemente bien. No solamente tiene un cuerpo espectacular, sino que también tiene muchísima energía, se ve bastante juvenil y tiene una excelente salud. Y en este video, ¿qué es lo que hacemos? Analizamos cuál es su estilo de vida, cuál es su dieta, la rutina de ejercicios, cualquier secreto o truco que pueda tener. Y tal vez algunos de ustedes están diciendo, bueno, es mucha cirugía, tiene una vida con poco estrés, pero la verdad es que no tiene una vida con poco estrés, tiene una vida sumamente ocupada, incluso muchísimo más ocupada que la mayoría de empresarios, porque como vas a ver, mantiene varios trabajos y varios proyectos simultáneamente, y eso a mí me parece impresionante, de cómo puede obtener tanta energía para poder hacer todo eso y manejar esos niveles altos de estrés y verse también. Y todo eso vamos a descubrir juntos en este video, pero antes de pasar el video, ya sabes, deja un like, tu like nos ayuda a crecer y también le dice a YouTube que este tipo de contenido te interesa ver. You're juggling shades of blue. You're, you're, Tienes Vegas, the yes. yes, um, la and, and American Idol, yes. obviously. Ahí habló de tres proyectos, uno un show musical en Las Vegas, otro un programa de televisión y aparte Suez invitada dentro de American Idol, que es un programa bastante conocido Imagínate, y esto no es en la misma ciudad, esto es de diferentes ciudades dentro de Estados Unidos tiene que viajar muchísimo y a pesar de que viaja, quiero ver cómo hace para mantener la alimentación y mantener el ejercicio. Give me an example of the way you juggle these things. I know you're not doing everything every day, but how does well, it work? It was funny while we were shooting Shades. It was like we were doing everything every day because I shoot Shades four days a week and then I travel on the weekends to go do idle for two days a week. And then during that whole time, I was conceptualizing and starting. Uh, arrangements and uh, concepts for the Vegas show. So last year I was doing all three things. At that time I took on meditation. <laughs> Is that, really, did that help? I did. When do you meditate? 20 minutes a day in the morning and at night. Y fue necesario, como mi por la primera vez en mi vida, sentí ok. Si nunca has practicado meditación, definitivamente te lo recomiendo. Y no hace falta que seas un experto o que pases media hora o una hora del día meditando. Realmente basta con 10 minutos en el día. Ella, por lo que nos cuenta, hacía dos veces en el día meditaciones de 10 minutos justamente y completaba 20 minutos. ¿De qué te sirve realmente la meditación si nunca lo has probado? Si lo has probado, probablemente sabes que al comienzo es un poco difícil, pero luego se va haciendo más fácil y lo que obtienes de ella es tranquilidad. Te ayuda a desconectarte por unos minutos, a dejar todo lo que estás haciendo y de esa manera reorganizar mucho mejor tu cerebro. Y con el tiempo esa práctica de meditación no solamente te va a ayudar durante tus minutos de meditación, sino en todo tu día básicamente. There were three great opportunities, you know, to be part of American Idol, the farewell season. Shades was gonna be to finally get the green light and go, um, and then, you know, getting my Vegas residency. It just all happened at the same time. I didn't plan it that way, but that's how it happened. <laughs> Is it seem like total chaos, or does it seem like everything's fallen into place? No, it feels it feels great. It feels great. I've I've always been a hard worker, and I worked hard por muchos, años esto Esto es a lo que me refiero con toda esa energía y empuje que tiene, que en parte de eso es la meditación, pero también es todo lo que vamos a ver después. Tal vez pensarías que una persona, con el éxito que ella ha logrado, con la seguridad económica que tiene, ¿Por qué ponerse tanta presión de tantos trabajos? Y realmente es porque le gusta, número uno, y de ahí la otra es porque ya tiene ese hábito de trabajar de esa manera, trabajar duro, y con su estilo de vida logra tener esa energía para realmente poder hacer lo que disfruta. Es una entrevista con Mario López, y Mario López es otra persona que también, creo que tiene más de 50 años, y se mantiene súper bien. De He hecho, él ha hecho ejercicio toda la vida. pues no. Cuando estaba en este programa saludado por la campana, Y me acuerdo que era, que era pequeño, él era un adolescente y ya tenía un buen físico y toda su vida lo ha mantenido. No es de esas personas que sube y baja de peso. Tal vez sería interesante ver también eh, cómo lo hace y si te interesaría ver ese video de cómo se mantiene tan bien. Dejo un like en este video si no les he hecho aún. y si hay suficientes personas interesadas, seguro hacemos ese video. Es sobre el big booty. What do you think when you see like all these girls embracing the booty and your song becoming like an anthem? I just I think it's great. I think again, when we idealize one thing, it's unhealthy for everybody else. And so I think the idea of being curvaceous, being a little bit bigger than normal or smaller than normal, all of it's okay. Yeah. So long as it's healthy. Claro, cada persona es diferente y lo que puedes aspirar es de pronto ser la mejor versión de ti misma. Y eso no necesariamente quiere decir que tengas un cuerpo musculoso, bajo porcentaje de grasa corporal, abdomen definido. Realmente cada persona... Debe llegar hasta lo que se siente como sin ir a esos extremos de hacer cosas poco saludables, no solamente para el cuerpo, sino también mentalmente. Que en algún momento yo me puse esa presión psicológica um, y de manera innecesaria. No es algo que recomiendo realmente. Then I think that's why kind of the booty movement is a big, big deal, because for so long women with like big hips or big, you know, big butt fat. You're the type of woman that just gets hotter, with all due respect, hey. as you get older. <laughs> and you. I'm sure you've been asked time and time again, what is your secret? So, what is it? There is, there is no secret. You know, at the end of the day, you got to care about yourself. You gotta take care of yourself. You gotta you know, all the things that you don't want to hear. You know, you gotta to eat right. You gotta get your rest. You gotta to. Okay, pero ¿qué es comer bien? Realmente comer bien va a variar un poco de persona a persona. Vamos a ver lo que ella hace y te voy a explicar por qué lo hace, si la proporción de macros es la adecuada o no es la adecuada. Y aparte vamos a hablar de un batido, más adelante vamos a ver eso. Me parece que su batido es interesante y algunas personas dicen que ese es el secreto también para que ella pueda mantener una alimentación tan saludable y tan nutritiva a pesar de mantener este esquema bastante ocupado de vida. Um, y te voy a decir realmente cuál es ese batido y si es que tú lo deberías hacer o no. Like a typical day, what are you, what are you eating? Like give me through like a quick breakfast, lunch dinner, and your little snacks like what's what's on your menu? Oh gosh, you know, I usually start off with a shake in the morning. Okay, And then after that, you know, probably like right before lunch, I start getting really hungry. I'll have like a little bit of fruit or a, you know, a, a bar or something like that. Okay. And then um, I'll have a lunch. and it usually be something yummy. And again, I, I don't like giving up yummy food. Like, that's a big deal for me. But yeah, it'll be no. something like, you know, chicken and salad or vegetables or quinoa or something like that. And okay. again, I learned that doing the plant-based program that I did, and so right. that's really good for you. And then um, at night, sometimes I just eat whatever I want, to be honest. It's just like it's dinner time, I'm gonna have a good meal with my kids. I think a lot of it has to do with portion control, that's which is another thing control. Yeah, I I just try to moderate it mm -hmm. a little bit. So if I want to have, you know, a little bit of rice and beans and because that's what I grew up with and yeah. some and some steak or whatever, I could do that. Lo que dijo aquí es importante, porque ella habla de no dejar las comidas ricas. Ahora qué son comidas ricas para ella? Fíjate que nunca habló necesariamente de siempre comer pizzas, hamburguesas, helados, No estoy seguro que lo hace de manera moderada, eh, sino que habló de rice and beans, eso es arroz con frijoles porque eso es lo que a ella le gustaba. Que igual realmente el arroz no es que necesariamente tiene que ser un alimento satanizado porque hay personas con un metabolismo rápido que hacen bastante actividad física que pueden beneficiarse de comer arroz, pero como dijo ella, en la porción adecuada. Ahora, ¿cuál es la porción adecuada de una hamburguesa? ¿Cuál es la porción adecuada de un helado? Realmente va a variar bastante de persona a persona, pero lo ideal es que esto más bien sea como algo esporádico, o más bien que aprendas a hacer recetas saludables y ricas de helados, tortas, hamburguesas como las que tenemos en el libro YoFit así que si quieres aprender a preparar todas esas recetas riquísimas que ves en pantalla lo único que tienes que hacer es dejar un comentario en este video y te vamos a decir cómo puedes descargarlo de manera gratuita nosotros lo tenemos en venta en 20 dólares en nuestro sitio web pero solamente por este video vamos a hacer este pequeño regalo para ti ¿Estás un big fan de the Tracy Anderson? Oh yeah, yeah. Tracy me todo el tiempo fantastic she understands the woman's body she knows that you know different muscle groups smaller muscle groups firing off and getting them to kind of work as opposed to everything that guys do all the time which yeah. is not the body that we want sí, estoy de acuerdo en que tenemos que entrenar diferentes hombres y mujeres. No estoy de acuerdo con esos entrenadores que dicen, no, el cuerpo humano es igual, hombres y mujeres tienen que entrenar igual. porque realmente quieres formar un cuerpo estético para una mujer es diferente de un cuerpo estético para un hombre? Por ejemplo, un hombre siempre quiere hombros anchos, espalda ancha, y una mujer no necesariamente quiere eso, sino más bien uh, piernas un poco mejor, más formadas, glúteos mejor formados, y el entrenamiento tiene que ser algo diferente. Pero en lo que no estoy de acuerdo es que decía que tienes que activar estos músculos pequeños. Cuando realmente para mantener un buen metabolismo y un buen nivel de masa muscular en general, lo mejor es hacer ejercicios compuestos. Eso quiere decir que activas diferentes grupos musculares al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando haces sentadillas, activas glúteos, activas cuádriceps también, obviamente. Pero por si no sabías, estás activando también bastante el core, el abdomen. Lo que no quieres hacer es ejercicios con mucho peso directamente al abdomen. Porque ahí sí lo que puede ocasionar es que los músculos de la cintura sean grandes y ese es un efecto, por ejemplo, que no quisieras. What about, what about those days like when you're like, oh, I'm so tired, And yeah. how, how do you tell that voice like knowing you just do what you got to do? I, just, I think about what I want to accomplish. I think about sometimes I just give myself short-term goals like, oh, I have this thing coming up. So if you have like a special event coming up, like I, I'll have a show so coming up, or I have a, you know, a baptism coming up, you know, it could be anything, you know, yeah. it doesn't have to be a show thing, but right. I, I do it in goals like that. So for the next two weeks, I'm really going to focus. La verdad es que lo mejor es mantener un estilo de vida en lugar de hacerlo por periodos específicos de tiempo. O sea, mucha gente dice, tengo una boda, tengo una fiesta, quiero bajar de peso. Me parece que ese es un, un approach, un acercamiento equivocado. Más bien yo pienso que esto debería ser un hábito, de esa manera es mucho más sencillo. Y ella sí lo hace, tiene un hábito. De pronto, lo que hace es cosas específicas, tal vez un poco más intensas, cuando tiene este tipo de eventos, fotografías, algún show o algo. Por ejemplo, en algún momento hablaba sobre, y analizamos eso, sobre una dieta sin azúcar y sin carbohidratos, el azúcar es un carbohidrato por ese caso, y di, di, di mi opinión sobre eso. A corto plazo, ese tipo de planes intensos para lograr un objetivo en particular de bajar grasa corporal, ...me parece que pueden utilizarse, pero a corto plazo me refiero a lo que ella hablaba ahí... ...dos semanas o un mes como para hacer los, los toques finales y te da sumamente bien. Y eso sí funciona. Ahora, si estás recién comenzando y quieres esa motivación... ...definitivamente ponerte metas más cortas va a ser muchísimo mejor. Porque ¿qué es lo que sucede? Estás hackeando tu cerebro, produces dopamina... ...cada vez que logras un objetivo, por más pequeño que sea... Todo es subjetivo. Si tú te pones un objetivo en estas siguientes dos semanas, qué sé yo, quiero bajar un centímetro, ponte objetivos reales y objetivos alcanzables, porque si tus expectativas no se cumplen, lo que termina sucediendo es todo lo contrario, te desmotivas. Entonces, al ponerte estas metas de una semana, dos semanas, pero alcanzables, vas a mantenerte muy motivado y finalmente viene algo muchísimo más poderoso que eh, la motivación, que es el hábito. Una vez que tú repites esto... Semana tras semana, mes tras mes, después de tres meses, se empieza a hacer un estilo de vida. Pero realmente yo te diría que seis meses a un año es lo que realmente necesitas para que se vuelva parte de ti. Y ahora sí, vamos a ver qué es lo que come a pesar de su ajetreado estilo de vida, Jennifer López no es de las que se salta en el desayuno. Según el artículo diario sobre la alimentación de las estrellas publicado en Pipo, a menudo comienza el día con un batido que incluye una cucharada de proteína en polvo. No creo que sea una cucharada de proteína en polvo, probablemente es una, una medida, un scoop, que son 30 gramos porque una cucharada tiene solamente 10 gramos y eso es muy poco. Acompañado de fresas, arándanos, frambuesas, yogur griego, miel, jugo de limón y hielo. La miel como endulzante para ella es una excelente opción, pero si tienes metabolismo lento, daño metabólico, poner miel como endulzante no es la mejor opción. Ahí lo que quieres ir es con opciones como stevia o eritritol. Y el limón, bueno, el limón sí es bueno para la mayoría de personas, Algo que tengas algún tipo de intolerancia o alergia. La dietista Kerry Glassman está de acuerdo con la elección de López para el desayuno. Le dijo a People, Un batido es un muy buen comienzo para el día cuando estás apurado. El combo de proteínas del polvo y el yogur, más los carbohidratos de la fruta, la mantienen energizada y satisfecha. Yo estoy en parte de acuerdo con ese desayuno, me parece que es una buena opción, pero me parece que sería una mejor opción si también pudiera pusiera algo de grasas buenas. Almendras, nueces, por ejemplo, efectivamente el yogur tiene algo de grasa pero no es suficiente, y creo que al, al añadir eso, no solamente vas a añadir más nutrientes, sino que también esa grasita va a hacer que la digestión sea un poco más lenta y se mantenga saciada por más tiempo. Recuerda que en el clip anterior vimos que ella le daba hambre unas horas después, y me parece que ese es uno de los factores por los cuales está teniendo hambre. Y otra cosa que haría también yo es sugerirle que cuando tenga tiempo, vaya por opciones sólidas, no solamente en nutrición líquida. Incluso cuando López opta por un desayuno distinto, se asegura de que contenga algo de fruta. Según una entrevista de As Weekly con el entrenador de López, Dodd Romero, la estrella se basa en una dieta de carbohidratos complejos como la avena, a la cual le añade una porción de bayas frescas. Justamente lo que decía, y me parece que está bien, que eso es una opción eh, muy buena de eh, sólidos, pero si eso es todo, le falta proteína, porque la avena es carbohidrato. Y es un carbohidrato complejo, como decían ahí, pero ¿y la proteína? Ahí, te hace ahí hace falta unos huevos, por ejemplo. La mayoría de los adultos estadounidenses consumen café con cafeína todos los días, pero Jennifer López no es uno de ellos. Le dijo a As Weekly, no he tomado cafeína en años. Eso sí que te destroza la piel al envejecer. Así es, la artista solo consume café descafeinado. Sabes que realmente es la primera vez que escucho que el café puede dañar la piel. Sé que el café va a activar la adrenalina, una respuesta adrenalina, y eso de hecho es positivo para el metabolismo. Te va a ayudar a que oxides grasa, que quemes grasa un poquito más rápido durante un par de horas. Eh, te mantiene más alerta, puede hacerte rendir mejor. También te da cierta protección contra el Alzheimer. Eh, sé que tiene efectos muy positivos con respecto a eso. Ahora con lo de la piel, realmente no lo sé. Yo no recomendaría café a personas que están bajo altos niveles de estrés que tienen problemas con las glándulas adrenales de pronto. En esos casos no recomiendo café. Pero si quieres bajar peso de grasa, el café puede ser una excelente opción siempre y cuando no le pongas crema y no le pongas azúcar. Aunque López generalmente se abstiene del alcohol y de la cafeína, ocasionalmente toma un poco de alcohol. Ella se lo contó a InStyle. Claro, durante los brindis todo el mundo te dice no puedes brindar con agua, así que brindo con alcohol y solo tomo un sorbo. La dieta de Jennifer Lopez no se trata solo de lo que no bebe, sino de lo que sí debe tomar, que es principalmente agua. Todd Romero reveló a As Weekly que Lopez comienza su día con un vaso de agua que contiene jugo de limón recién exprimido, y mantiene su consumo durante todo el día, bebiendo al menos siete vasos de lo mismo. López bebe mucha agua con su comida, tomando sorbos entre cada bocado. Ella afirmó a Hello Magazine que cree firmemente en la hidratación. Hidratación antes y después del ejercicio, diciendo, beber mucha agua, especialmente antes de un entrenamiento, puede ayudarte a continuar y a sacar más provecho de tu rutina de ejercicios. Ok, uh, quiero ahondar un poco más en esa recomendación. La hidratación efectivamente es súper importante, pero cuando tomas un exceso de agua, más bien resulta contraproducente. ¿Por qué? Porque empiezas a eliminar sodio, potasio, magnesio, calcio. La mejor forma realmente de hidratarte es obviamente comiendo alimentos que tienen estos, estos nutrientes, estos micronutrientes, pero si tomas jugos verdes, ahí tienes un contenido de agua, especialmente si son orgánicos, tienes el contenido de agua más todos estos micronutrientes, minerales y vitaminas, por eso es una excelente forma de hidratarte, eh, pero tampoco te excedas. Si quieres saber la cantidad específica de cuánta agua tienes que tomar para bajar de peso, realmente hay ciertos parámetros que tienes que seguir, es más, hice un video al respecto. Si te gustaría verlo, te dejo el link aquí en la pantalla y en la descripción." Considerando que López ha estado comiendo bien por décadas, conoce los trucos del oficio. Uno de esos trucos que compartió con Hello Magazine implica preparar sus propios bocadillos. Siempre llevó fruta y verdura para poder comer algo entre comidas. Pero no solo come frutas y verduras. El entrenador de López, Romero, reveló a As Weekly que otro de los bocadillos nutritivos de la estrella es un puñado de nueces. Jennifer Lopez puede comer un desayuno saludable y balanceado, pero admitió a as Weekly que casi siempre muere de hambre a la hora del almuerzo. You know, like, right really la estrella a menudo opta por el salmón con una guarnición de brócoli, calabacín y pimientos rociados con vinagreta. El salmón es proteína y grasa, principalmente la grasa que tiene es alta en omega 3, que es antiinflamatoria, eso está excelente. Brócoli tiene es un carbohidrato fibroso, realmente tiene mucha fibra, pero el cuerpo no la absorbe, es que difícilmente se lo puede categorizar como un carbohidrato realmente. Lo mismo con los pimientos. Y el caladacín sí tiene un contenido un poquito más alto de carbohidratos, pero realmente en esa comida lo que ella tiene principalmente es proteína, grasa y carbohidratos fibrosos. Nada de almidón por lo que escuché ahí. Y eso me sorprende realmente, porque por el nivel de actividad que ella hace, pensaría que una porción de carbohidrato ahí sería óptima. Tal vez la come pre-entrenamiento o post-entrenamiento en la forma de una fruta, ya vamos a ver. En otras ocasiones, normalmente come una ensalada. Según el artículo sobre alimentación que compartió con People, la estrella consume una ensalada de col rizada, finamente picada, semillas de calabazas tostadas, queso desmenuzado, chalotas picadas y un aderezo de jugo de limón fresco y aceite de oliva extra virgen. Romero le dijo a As Weekly que López prefiere las proteínas magras como las claras de huevo, la pechuga de pollo y la lubina. Claro, esa ensalada también: eh, proteína, grasas. Un poquito de grasa del queso, proteína del queso, grasa del aceite de oliva, de ahí algún fruto seco, escuché que mencionaron, más grasa y la proteína, bueno, las magras, que no necesariamente tienen que ser proteínas magras, pero en el contexto del plato de ella, ya que tiene muchas grasas de origen eh, vegetal, que está excelente. Podría ser una buena idea consumir una proteína magra para no excederte de, de, las, de las calorías y las opciones que dijeron ahí me parecen muy buenas, lo único es que también siento que hace falta algo de carbo. Ahora, ¿qué carbohidratos por ejemplo estás pensando? Te diría yo quinoa, camote o batata, puede ser patatas en el caso de ella, un poco de arroz tal vez en el caso de ella y plátano verde o maduro. Obviamente, nunca verás a j -Lo frente a una máquina expendedora o en un restaurante de comida rápida. Romero reveló, "...se mantiene alejada de los alimentos procesados y obtiene sus nutrientes directo de la fuente." Es la mejor recomendación que he visto hasta aquí, que por cierto, aplica a todo el mundo. Y a ver, ¿qué come una superestrella sana y en forma como J.Lo para la cena? Como ella le dijo a pipo Jennifer López come comidas simples y nutritivas, como pechuga de pollo asada, deshuesada y sin piel, coles de Bruselas salteadas y batatas al horno con una pizca de sal marina. Mientras que la dietista Kerry Glassman estuvo de acuerdo en que cenar pollo es una excelente elección, sugirió que podría mejorarse con la adición de algunas grasas saludables como la mantequilla proveniente de vacas alimentadas con pasto. Ok, eso no necesariamente es así. Y todo va a depender del caso. Por ejemplo, en el caso de ella, ya consumió sus grasas buenas en otras comidas, lo cual es excelente, no hace falta que pongas grasas buenas en todas las comidas. En la noche, si quieres el carbohidrato, especialmente si no tienes problemas metabólicos, porque te ayuda a sintetizar serotonina, y esa serotonina se transforma en melatonina, que es la hormona que te ayuda a dormir y a relajarte. Entonces el carbohidrato en la noche me parece excelente. Otra cosa que tienes que tomar en cuenta es que cuando añades grasa a tu comida, como te decía en un momento, la digestión es un poco más lenta. Y en la noche, a pesar de que no está necesariamente mal comer grasa, quieres saber que ese proceso digestivo se va a hacer más lento y que tu comida quieres hacerla unas tres horas antes de que te vayas a dormir, porque si no de pronto vas a tener un poco de pesadez. Así es que esa comida me parece súper buena para ella. Cuando no está comiendo pollo, López también disfruta del cerdo, especialmente si está condimentado al estilo puertorriqueño. Esa me parece una opción un poco rara, porque el chancho es difícil de digerirlo. Más bien, opciones de pollo y pescado probablemente sean las más fáciles de digerir. El chancho se demora algunas horas. Además de las proteínas que elige, disfruta de la quinoa, diciendo a As Weekly que la combinación de carne y grano es similar al arroz y los frijoles que comía cuando crecía como la Jenny from the Block. You know, a little bit of rice and beans, because that's what I grew up with. Como Jennifer López le dijo a Hello Magazine, "...Soy una persona muy sociable y me encanta pasar tiempo con mis amigos y mi familia, así que cuando salimos a comer intento elegir opciones saludables." Eso significa que López lee todo el menú antes de encontrar una comida que se ajuste a su estilo de vida saludable. Afortunadamente, eso no ha sido muy difícil para la estrella, ya que ha encontrado que la mayoría de los restaurantes que frecuenta ofrecen opciones de comida saludables y bajas en calorías. Y eso es la mayoría de restaurantes en general, no solamente los que frecuenta ella o las puedes ir al restaurante más sencillo y humilde y vas a poder ordenar cosas que vayan de acuerdo con tu plan nutricional si es que tienes un montón de arroz o te sirven arroz y pan y puré que suele pasar en algunos restaurantes sé eh, un poco más consciente y de, ordena con base a lo que deberías comer tú si tienes ahí opciones de proteínas que las vas a tener en cualquier restaurante si tienes opción de vegetales o ensaladas que lo vas a tener en cualquier restaurante y no puedes comer mucho carbohidrato, simplemente modifica el plato, haz que no te lo sirvan. Porque si tú dices, no, deja que me sirvan nomás, si ya te lo sirven te lo vas a comer. Y, y eso pasa, entonces mejor ordénalo desde el principio de la manera como a ti te gusta su preferencia suele ser algún tipo de ensalada o pescado servido con verduras. Eso no quiere decir que cene en restaurantes aburridos o que pida comida sin sabor. López y su prometido, la ex estrella de los Yankees, Alex Rodríguez, son conocidos por frecuentar el restaurante Quality Meats de Nueva York. Allí, López ha pedido el aperitivo de cangrejo y aguacate y ha compartido un filete con Rodríguez. Así es, López come carne roja. "'Claro, qué rico. Mira, todas estas cosas se pueden comer sin ningún problema, la gente piensa que no, si comes carne te vas a engordar y que ese tipo de preparaciones también te van a engordar y no es para nada el caso. Si quieres realmente saber las cosas ricas y saludables que puedes comer, ya sabes, Libro YoFit totalmente gratis. No te olvides de dejar el comentario pidiéndolo. Según Romero, López disfruta de la carne de res proveniente de vacas alimentadas con pasto, aunque trata de comerla no más de tres o cuatro veces a la semana. Jennifer López puede seguir una dieta increíblemente limpia, pero sigue siendo un poco golosa. Su postre habitual es una galleta con chispas de chocolate. Aunque Romero es consciente de la debilidad por las galletas de su cliente, no ha notado que tenga ningún impacto en su increíble forma física. Claro, una galleta no te va a hacer nada cuando tienes el nivel de ejercicio, el nivel de actividad física que ella tiene y cuando tienes ese metabolismo también.